también por la UNAM eh, realizó una estancia de investigación en, en la Universidad de Friburgo, Alemania ha estado realizando sus estudios de doctorado ha impartido clases en la FUES y entre sus trabajos se encuentra el materialismo dialéctico de Alfred Schmitt eh, su tesis de licenciatura de Idealismo al romanticismo una mirada al pensamiento filosófico de Handelberg y su tesis de maestría, naturaleza, historia y arte, reflexiones a partir de la primera filosofía de Schelling pues bien, Carla tienes la palabra en primer lugar, bueno, agradezco la invitación de Stefan para compartir con ustedes la presentación de este libro eh, que, bueno, como ya lo, lo, lo pueden ver y lo comentaron, se llama Teoría crítica, imposible resignarse, pesadillas de represión y aventuras de emancipación. Y este libro es un, finalmente un libro colectivo que reúne 11 ensayos, ¿no? eh, los, sobre todo, bueno, que fueron escritos más bien en un diferente tiempo y diferente geografía, y lo digo porque los tres últimos eh, textos que abordan justo el pensamiento de Alfred Schmidt fueron resultado ¿no? de un homenaje que se le hizo a, a, al, al filósofo alemán Alfred schmidt aquí en la Facultad de Filosofía y Letras en el 2012, justo pocos días después o, o semanas de que había muerto. ¿no? Eh, los otros siete ensayos eh, son producto pues, de un coloquio que se realizó en, en Morelia, que creo que fue el 27º eh, Coloquio de, Internacional de Filosofía, y eh, esto fue en el 2014, ¿no? Dentro también de, de estas mesas que organizó Stefan sobre eh, teoría crítica desde las Américas, ¿no? Sin embargo, la secuencia en la que vienen pues todos estos artículos, ¿no? Nos invita un poco a, a reflexionar sobre la posibilidad y la necesidad de una teoría crítica hoy desde la realidad del continente americano, ¿no? Y también, pues, a continuar con la discusión y la práctica de una teoría crítica. ¿no? Y para ello, pues sí, hay como dos referentes, ¿no? que es Bolívar Echeverría y Alfred Schmidt Incluso los artículos pues, que abordan, ¿no? eh, bueno, todo este pensamiento de, de Bolívar Echeverría se centran en el aspecto de la comunicación, de la cultura y de la política. Aquellos que, que tocan, pues, eh, el aspecto de Alfred o, o al pensador eh, alemán, Alfredo Schmidt se, re, se remiten a lo que sería la naturaleza, la técnica, el sensualismo, la dialéctica y el fetichismo. ¿no? Sin embargo, bueno, en el prefacio, Stefan nos comenta que el objetivo de este libro no es que... Eh, bueno, eh, retomemos algunos conceptos o temáticas de la teoría crítica para traerla al, al presente, ¿no? O tratar de explicar nuestra realidad mexicana, ¿no? Tampoco se trata de hacer una serie de paralelismos entre eh, los filósofos eh, de la Escuela de Frankfurt con, por, eh, no sé, lo que se ha desarrollado aquí en México con pensadores como Bolívar Echeverría o Sánchez Vázquez, ¿no? sino de lo que se trata, pues es de explorar toda esta capacidad explicativa de la teoría crítica para comprender la manera en la que se dan todas estas eh, contradicciones sociales que son cada vez más violentas, ¿no? Y también restablecer la capacidad radicalmente crítica de aquella teoría social que en algún momento Jorge tuvo que defender contra toda esta embestida de fascismo, ¿no? Y también, pues, se trata de desarrollar eh, una crítica social más cercana, pues, a la posibilidad de su realización material, ¿no? En este sentido, o en otras palabras, parafraseando un poco a Benjamin, ¿no? Se trata de arrancar la tradición eh, en manos del conformismo, ¿no? Entonces, yo a partir de, de esta idea quiero este, centrarme en hacer una especie de reflexiones a partir del título, ¿no? Eh, y me voy a, a ir a pues, este subtítulo que, se llama, que dice Imposible resignarse. ¿no? Y esto es porque a pesar de que a, a, bueno, muchos intérpretes ¿no? han reducido, limitado y menospreciado a los pensadores de la Escuela de Frankfurt eh, por catalogarlos, ¿no? de tener un pensamiento melancólico ni lista, eh, pues a pesar de eso, en ellos había un cierto remanente o una necesidad por comprender, por criticar, por negar y resistir ante las contradicciones sociales. Me ¿no? parece que es algo que está presente también en la mayoría de los textos, ¿no? eh, esta idea de, de, de resistencia. Y es eh, esta especie de decir un todavía no, ¿no? remitiéndonos a esta imagen del Angelus Novus. O quizá parafraseando también a Jorge esta idea de que mientras exista pues, un resquicio de libertad, es imposible la resignación. ¿no? Yo incluso aquí pues, agregaría, eh, mientras eh, subsista algo de forma natural o de un compromiso político, es imposible resignarnos. ¿no? Y con compromiso político me refiero pues, a, a conservar la memoria de todos los que luchan ¿no? eh, día a día, ya sea contra el exilio, ¿no? contra la huida, contra incluso contra las minas de cielo abierto, contra los oleoductos, ¿no? Eh, bueno, todo esto eh, tiene que ver, pues, eh, porque incluso nos podemos preguntar este, si podríamos permitir ¿no? que, eh, que toda esta tradición de resistencia de grupos minoritarios se borre con nuestra pasividad ¿no? u olvido. Entonces me parece que esta, estas luchas no pueden ser inútiles, ¿no? y en uno de los artículos, sobre todo el de Marcos, ¿no? hace alusión pues, a que necesitamos un resquicio o, o recuperar pues, esta idea de utopía, y voy a leer estas, esta parte que dice Marcos, la utopía no como idealización de un orden mejor, sino como proyecto de cambio radical de las actuales estructuras sociales, utopía concreta que parte de la insatisfacción de las condiciones contrarias a una vida plena y representa una protesta contra las sociedades establecidas ¿no? entonces esta utopía no se refiere a tener por ejemplo una imagen de una sociedad perfecta y de la cual se tiene que seguir ¿no? puesto con eso, porque si o sea, pensamos en esta idea realmente lo que conseguiríamos sería una especie de cosificar ese, ese proyecto de sociedad ¿no? más bien la utopía de lo que se está refiriendo es tener una convicción de que un futuro es posible y que para ello debemos de tomar en cuenta pues todos estos obstáculos de, del presente ¿no? eh, y bueno eh, la siguiente parte pues de, del título es pesadillas de represión y aventuras de emancipación eh, y aquí eh, me gustaría, eh, bueno, me gusta mucho esta parte porque me, me remite pues eh, a una imagen dialéctica ¿no? que sería una manera pues de explicar nuestra realidad concreta es decir se trata, nos, lo que nos sugiere el título es no quedarnos solamente en leer o ver la realidad desde la dictadura del capital, ¿no? Que genera cierta represión, cierto eh, una vida un tanto oscura, pesimista, nihilista, ¿no? Pero tampoco nos podemos quedar en el otro lado de pensar, pues, que, que eh, en una especie de libertad o que el, el hombre pueda eh, de una manera rápida este, desarrollar sus capacidades humanas, ¿no? O sea, lo que nos está atendiendo, pues, estas dos ideas, estas, esta forma que está está aquí de, de tensión, ¿no? Y porque, bueno, claro, atender hacia un, a una sola beta eh, tendría unas consecuencias políticas muy graves, ¿no? Quedarse, por ejemplo, solamente en la idea de unilismo sería, eh, pues, <coughs> negar completamente toda esta posibilidad eh, de, de lucha o de esperanza, ¿no? Que en palabras de Aureliano sería negar todos estos relatos de emancipación, ¿no? también si nos quedamos en esta vía del optimismo, corremos este riesgo de quedarnos en una ingenuidad y de no ver pues, los obstáculos concretos eh, reales, ¿no? Entonces, hay lo que también nos está sugiriendo, pues, este, me parece, este, desde el título, es ver estas tensiones ¿no? entre este determinismo del de, de contexto histórico, social y político, y por otro lado, pues esta posibilidad eh, de, de, de, de emancipación del individuo, ¿no? Y bueno, aquí el eh, mismo Stefan en su artículo, eh, él hace una serie de preguntas y las voy a leer. ¿no? Si el concepto de praxis está vinculado al concepto del sujeto autónomo que decide libremente, ¿cómo se va a concebir este en calidad de algo determinado con un contenido concreto? ¿Cómo se puede reconstruir teóricamente este conjunto muy complejo de particulares decisiones subjetivas a partir de determinaciones conceptuales históricas? concretas que necesariamente deben buscar lo general, cómo puede pensarse la relación entre sujeto y objeto como una cuestión profundamente marcada por la determinación, es decir, por las leyes de la naturaleza y por la libertad humana al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera, bueno, Stefan encuentra una respuesta a esta pregunta es a partir, pues, de, de, de, del desarrollo del pensamiento de Bolívar Echeverría, especialmente en, en el paralelismo que, que Bolívar Echeverría establece entre el proceso de, de reproducción y el proceso de comunicación, ¿no? Pero si quieren, bueno, seguir toda esta línea argumentativa, bueno, pueden consultarlo en el libro, ¿no? y Ahora, este, lo que me parece también interesante es destacar esta cuestión de la dialéctica Porque también va a incidir en la manera de atender algunos temas Sobre todo esta cuestión de la teoría y la praxis eh, y bueno, lo digo porque hay muchos movimientos de izquierda o incluso este, bueno, gente que se dedica a las ciencias sociales ¿no? que con este temor pues, de quedarse solamente en la parte teórica o ser muy académicos y no encontrar una respuesta inmediata al aspecto social, as, dejan a un lado lo teórico ¿no? y se enfocan más a cuestiones eh, bueno, completamente prácticas ¿no? y me parece lo que está presente en el libro es decir eh, bueno, sí, sí es importante pero también lo que están dejando de lado es el debate filosófico ¿no? y es necesario pues este debate filosófico y también esta praxis no para realmente ver pues una una, una respuesta ¿no? y por ello bueno lo que se lo que se trata pues es de evitar dos cosas no por un lado que se eleve lo particular a lo universal y la inversa no lo universal a lo particular y voy a hacer voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor esta idea eh, con esta cuestión de evitar lo particular a lo universal, si sí, un, un ejemplo es el eurocentrismo, ¿no? Porque finalmente en el eurocentrismo hay un, un modelo de vida a seguir, una cierta forma de civilización, ¿no? Que es eh, seguir una, un cierto modo de andar, de vestirse, eh, no sé, de, hasta de hablar, ¿no? Entonces, es una idea particular que se eleva pues, a, lo, a lo universal. ¿no? Eso es lo que se trata de evitar de un lado. Por otro lado, también se trata de evitar que lo, particular llegue subsumir, perdón, que lo universal llegue a subsumir lo particular. Es decir, si nosotros tenemos un proyecto de revolución ¿no? para lograr esta emancipación de los individuos, sería erróneo partir, por ejemplo, de una imagen específica de, de revolución, como una especie de, de recetario de cocina que se tenga que seguir, porque claro, todas las luchas sociales son completamente distintas, ¿no? Tienen ciertos matices y ciertas particularidades. Entonces, es también lo que se quiere evitar, ¿no? Que esa uh, universalización subsuma lo particular, ¿no? Y para ello, bueno, Estefan eh, le llama este universalismo concreto, pero bueno, que también está presente en los pensadores de la Escuela de Frankfurt, que está presente también en Bolívar Echeverría y en Sánchez Vázquez, y que Martin Jay en su artículo lo, lo llama crítica inmanente. ¿no? Este eh, universalismo concreto, eh, bueno, cito como lo explican aquí... Eh, es que tome como punto de partida lo que tienen en común todos los seres humanos y que representa con ello la posibilidad de su convivencia, reconociendo al mismo tiempo las diversas culturas y formas de vida, sin establecer falsamente jerarquías al universalista en el sentido de formas menos desarrolladas o más desarrolladas de una cultura humana general, que por supuesto siempre es la de los vencedores. ¿no? Y aquí, bueno, esto, este universalismo concreto, digamos, remite pues a si partir de un aspecto concreto, ¿no? Y, el, y tomar en consideración lo universal y respetando la pluralidad. Quizá esto quede más claro eh, con un ejemplo que, bueno, el mismo Adorno, ¿no?, en la dialéctica negativa cuando nos dice que eh, nosotros eh, debemos de tomar en consideración en nuestra teoría y en nuestra praxis eh, que Auschwitz no se repita, ¿no?, con esto, bueno, evidentemente Adorno está partiendo de algo concreto, ¿no? que fue Auschwitz, pero que también de alguna manera remite a una cuestión universal que es estos, estos genocidios, ¿no? Que han sucedido desde en Paraguay, en África, en México, ¿no? Entonces es importante, pues, eh, retomar pues, esta idea del universalismo concreto. Y bueno, siguiendo con esta cuestión de las tensiones, eh, me parece también interesante. Hay dos artículos eh, que remiten, pues, o tratan de, de explicar la tensión que hay en Bolívar Echeverría. Desde, eh, por tratar de, de, de, de explicar cómo Bolívar Echeverría explora la tensión entre el discurso crítico y el aspecto de la revolución frente a lo que sería el etos histórico. ¿no? Es decir, se trata de, de explorar cómo, cómo se da esta tensión entre el aspecto de la política materialista y la cultura materialista en Bolívar Echeverría. ¿no? Bueno, entonces también esto está en el libro, también si quieren este, ya después revisarlo con más calma. Y por último, bueno, nada más voy a comentar algo sobre Alfred schmidt eh, eh, también es interesante, eh, re, eh, bueno, hablar de que tiene un prólogo, el prólogo que Alfred Schmidt, eh, creo que fue de 1993, eh, y es interesante porque es el prólogo al, al libro que muchos de ustedes conocen, que es el concepto de naturaleza en Marx, ¿no? Y lo interesante radica en que eh, Alfred Schmidt tiene una postura más autocrítica con su texto, ¿no? de, de, de la obra de arte. No, perdón, del de concepto de naturaleza en Marx. Y, eh, porque dice, bueno, claro, si nosotros bueno, para Schmidt es claro que si se queda con este texto del concepto de naturaleza en Marx. Eh, puede eh, darse a entender que la, o dejar de lado pues, la naturaleza externa para Marx y podría también pensarse que la praxis solamente está dentro de la esfera de la epistemología, ¿no? que no, y que no este, toca pues, esta esfera de lo político cosas que, bueno, están ahí presentes en el caso de, de, de Alfred schmidt y entonces él eh, comenta ¿no? que el materialismo dialéctico tiene que volverse un materialismo ecológico, ¿no? y por materialismo ecológico, bueno, lo voy a leer, dice, capta que la dialéctica de las fuerzas productivas y relaciones de producción está envuelta y sustentada por una dialéctica elemental de tierra y ser humano, las históricas condiciones previas de, todo, de toda historia, con ello se comprueba la idea de que el mundo constituya una unidad material, mucho se ganaría si la humanidad, renunciando a un crecimiento ilimitado, pudiera prepararse para vivir venideramente en mejor armonía con el sistema de la naturaleza. ¿no? Y bueno, digamos, para desarrollar este, esta idea del materialismo ecológico, Alfred Schmit también se vale de este concepto del intercambio eh, orgánico, ¿no? esta idea que, bueno, finalmente eh, el hombre humaniza la naturaleza y a su vez la naturaleza eh, naturaliza al hombre. ¿no? Eh, bueno, eso también está mejor expuesto eh, eh, en, en, en el texto. En... Y, bueno, por último, eh, quiero eh, comentar que esta idea del intercambio orgánico tiene un cierto remanente o influencia, pues, en la primera filosofía de Schelling, ¿no? Y lo comento porque, generalmente, cuando bueno, uno eh, está en la carrera, eh, se hace una especie de división, ¿no?, entre leer a idealistas o leer a materialistas, ¿no?, y me parece que es un, un grave error no poder o sea leer o sea que estando dentro del idealismo también leer a materialistas o a la inversa no porque eso nos permite pues ampliar realmente el debate y lo traigo y subrayo pues esta cuestión de Schelling porque justo en el primer artículo no Martin Jay en el momento de, de, de sostener esta idea de que la teoría crítica eh, pues no buscó nunca fundamentos Martin Jay hace una especie de desglose cómo se ha desarrollado históricamente la escuela de Frankfurt y se percata que dentro de bueno uno de los inicios fueron las lecturas que Adorno y Horkheimer tuvieron a Schelling, no, sobre todo esta postura anti de Schelling y bueno, esto lo comento también porque indirectamente lo que está haciendo Martin Jay es eh, decir que la teoría crítica siempre se resistió a la autenticidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, o sea, hay que, eh, es, es importante ¿no? salirse de uno ¿no? para aprender a enriquecerse de lo, de lo otro, que es lo diverso. ¿no? Y yo, bueno, hasta aquí termino y pues los invito a leer ¿no? el, el texto para también hacer como esta idea de salirse de uno mismo y enriquecerse con lo otro y también que con, ustedes su con sus críticas nos enriquezcan. ¿no? Muchas gracias.